Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear o cómo dibujar un perfil altitudinal usando el GIS Pro para lo cual requerimos de un modelo de elevación digital por ejemplo en este modelo de elevación digital selecciono un punto cual es el punto A, punto B y quiero ver cómo está el gradiente altitudinal a través de esa línea puede ser una línea recta o la forma que, que sea entonces, lo primero que debemos hacer es crear una polilínea, en caso que no la tengamos. Entonces me voy en Data Management Tools, Feature Class, Create Feature Class. Línea le voy a colocar de nombre, el tipo de geometría, polilínea, sistema de coordenadas, bueno en este caso, el... UTM Zona 17, WGS 84 creamos la polilínea una vez que ya está creada vamos a editarla editar create seleccionamos la línea y dibujamos la línea del perfil altitudinal o perfil topográfico que deseamos construir en caso que no tengamos esta línea entonces hay no, clic, clic, clic, clic, doble clic. Tengo aquí la línea, limpio selección, guardo, guardo toda la edición. Y listo, ya tengo aquí mi línea. Ahora, si hago clic derecho sobre la línea, me voy donde dice Create Chart. Y podemos ver que Profile Graph no se me activa. Esto no se me activa porque si veo en las propiedades de la línea, perdón, en la tabla de atributos, se puede chequear que no es una línea en 3D, en shape, no es una línea en 3D. Y nosotros requerimos que esa línea tenga los datos de elevación, esa polilínea. Entonces vamos a hacer lo siguiente, para eso necesitamos el modelo de elevación digital. Nos vamos en 3D Analysis Tools, en el Toolbox. Nos vamos donde dice Functional Surface y seleccionamos Interpolate Shape. En input Surface seleccionamos el modelo de elevación digital, en este caso el DEM Y en Input Feature, la línea. Ahora, el modelo de elevación digital le va a pasar los valores de elevación, los valores Z, a esta polilínea. Y le damos a ejecutar Run. Y ahora sí, si abro la tabla de atributos, Attribute Table... Podemos ver que ya es una línea tipo Z, que contiene valores de elevación. Ahora hago clic derecho sobre la línea, me voy en Create Chart y ya se me activa Profil Graph. Hago clic. Aquí podemos ver que ya tengo el perfil topográfico o el perfil altitudinal de la línea que creamos anteriormente. Acá bueno, podemos, en la configuración, seleccionar un formato ya predeterminados o configurarlo y también colocar el título los títulos para el eje X, para el eje Y alguna leyenda, alguna descripción y también podemos exportarlo como gráfico sea como SVG, PNG o JPG Muy bien, esto ha sido todo como podrán ver es algo muy sencillo espero que sea de su utilidad y si les gustó no olviden de darle una manito arriba de este video y asimismo seguirme en todas las redes sociales. Muchísimas gracias.